Y él está haciendo... hizo una experiencia que nosotros también la valoramos mucho. Eh, así que bueno, vamos a escuchar qué nos cuenta de su trabajo. Bueno, vos preguntando una cosa, por ahí Bueno, si viste que acá hay gente muy preguntona, ¿sí? ¿no? Sí. Bueno, eh, no, yo eh, vine al curso anterior, que fue en agosto, y bueno, yo hago huerta orgánica, la huerta mía es pequeña, tengo 10, 12 metros cuadrados más o menos, así que um, hago tomates, eh, algo para la familia, digamos, para compartir con, con vecinos y, digamos, siguiendo más o menos la línea de lo que es Pro Huerta. Entonces, eh, cuando vine al curso, bueno, eh, tengo algunos conocimientos de microbiología básicos, digamos, pero algo sé, y todo eso y me entusiasmó mucho. Y escuchándolo a Néstor y a Gabriel también, eh, me entusiasmó, digamos, para, para hacer un ensayo en. Ensayo no, digamos, yo lo hice, digamos, esto. Una experiencia, una experiencia, como una práctica, porque como un. Sí, aplicarlo para que, digamos, o sea, los resultados que, que mostraban todos, decía que esto funciona. Entonces, yo por ahí no tomé muchos datos para mostrar hoy, digamos, porque.. Ya te digo, como que no fue un ensayo, digamos, ya fue una práctica, ya fui directamente a, a, hacer, a hacerlo, sí, a, como, una, una, como una práctica. Entonces, bueno, eh, cuando terminé, cuando yo hice el curso ya tenía eh, los tomates, ya los tenía plantados, eh, así que entonces agarré y ahí no, no, no hice solarización y seguí toda la temporada de tomate. Cuando terminé, digamos, eh, la temporada de tomate, que eh, tuve bastante buena producción, eh, tuve algunos problemitas con algunos hongos, pero lo fui controlando también con algunos preparados caseros, y a lo último eh, eh, tuve un problema común con muchos eh, huerteros eh, así, que fue eh, arañuelas. Entonces, eh, bueno, cuando apareció eso, agarré directamente y decidí sacar todas las plantas. Y bueno, cuando saqué las plantas, aproveché que me había quedado el terreno, eh, lo preparé, y lo que tenía para agregar de materia orgánica, digamos, era... Eh, no, te, no, no tenía mucho ahí, pero tenía pasto, digamos, de corte de pasto del de, de parque de mi casa tenía hojas que me habían quedado del otoño, de, tengo una planta de, de nueces de pecan, algunas hojas, no quedaban muchas pero algo, y algunos restos también de, de alguna eh, planta de tomate que estaban más sanas, las que estaban contaminadas las tiré, porque no quería, por no meter la pata. Entonces, eh, bueno, preparé una porción, digamos, de... también separé eh, en partes la, el pedazo de huerta porque otro pedacito lo tenía ocupado con otras cosas y preparé digamos, el suelo mezclé la, la, este material orgánico lo mezclé bien y le agregué agua hasta encharcar eh, bastante agua y después con, le, le puse, lo tapé todo con un nylon que una bolsa, digamos, grande que conseguí no sé el, los milímetros del nada o nada, pero eh, funcionó bastante bien lo único que sé es que estoy, estaba viendo los, los errores que, que cometí fue que eh, no lo tapé, digamos, con tierra sino que lo tapé con algunos palos o algunas cosas en los costados y por ahí tuve algunas malezas y alguna pequeña como formación de moho de hongos así en, en los costaditos. Pero en general, digamos, cuando comparaba una muestra de, de, un, de, de la parte solarizada y la parte no solarizada, se muestra, se, es evidente digamos, la, la, la formación de malezas en uno y en el otro no. Y después, eh, sí, lo que veía todos los días, la condensación de de la humedad digamos, en, el, en el nylon, y también, eh, al tacto, la diferencia de temperatura. Y eso digamos ya era como una garantía que tenía que, que el proceso estaba yendo bien. Y más o menos es eso. Ahora lo tuve 45 días. Eh, tuve unos días de bastante sol, porque fue del 15 de febrero en adelante, así que fue el resto de febrero y marzo, que no hubo tanto, hubo, hubo bastantes días de sol, poca lluvia y todo eso, así que creo que funcionó bastante bien, y ahora bueno, eh, retiré semillas de allá de, de Inta, allá en San Pedro, y puse eh, remolacha y zanahoria en ese pedacito. Y bueno, y ahora tengo que esperar a ver qué pasa, es más o menos esto. Bueno, te invitamos a ver si podés hacer alguna medición, lo que vos podés evaluar, así en la próxima... Sí, vuelta para va el próximo, eh, claro, voy a tratar de, de hacer algunas mediciones, pero ya te digo, en este, en este caso, digamos, es como lo tomé como una práctica, asumí que funciona porque eh, están los resultados. Están. ¿Le a eso? Sí, le creí a ellos. Sí, sí. <risa> Me entusiasmo mucho con, con ellos. Dos. Y vivimos mismo de eso. Sí, ¿no? sí. ¿no? sí, sí. Entonces, eh, bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.